Connor, tu dron. Lo voy a hacer súper específico. Salgo a volar una vez, todo bien. Dejo Mavic Mini, se me pone verde la pantalla del terminal. ¿Buh? Trato de cambiarlo, apago, enciendo, pongo, saco métodos, nada, absolutamente nada. Ahí se queda. Preocupado, digo, ¿qué habrá pasado? Saco la tarjeta micro SD del dron, la paso al PC, ningún problema, las imágenes perfectas. Había una que estaba verde, sí, pero cuando hago todo el protocolo de, de solucionarlo, en la tarjeta micro SD del dron no estaba más la imagen verde. Con un verde de fondo, cuando ponemos un filtro en Instagram o estas cosas y si se pone verde, digo, ¿qué pasa? Vale, otro día voy. Estoy volando, pum, se me pone todo verde Otra vez en el terminal, la pantalla verde De los datos de transferencia que me está enviando el dron con las imágenes No sé qué es lo que pasa, ahora voy a ir de vuelta Puse en, en el tema comunidad, en Instagram, en Telegram, en todos lados lo que me sucedía A ver si a alguien le había pasado lo mismo Nadie dijo nada Voy a ver si saco y vuelvo a introducir la micro CD. No tiene ni nada, ni grasa, ni pelo, ni nada. Nunca toco los conectores. Que haya quedado algo mal. Los, problem los problemas que he tenido de grabación siempre son o de la micro CD o del teléfono. Me pasó con el Phantom y un HTC One M8 de 1000 euros que no había forma. Me pasó... ...con el Spark, que fue la micro SD que me estaba dando problemas... ...y se me cortaba el video, no de verde... ...y me pasó con el Mini que fundí porque no le daba... ...no era la, la tarjeta más poderosa que había en micro SD... ...no era la adecuada... ...y, y bueno, lo que pasó fue que se me, se me detenía el video... ...pero de lo de verde nunca me había pasado... ...ahora, como estoy con esto que se me pone verde... A ver qué pasa. Estoy por salir ahora a hacer otro vuelo. A ver qué pasa. Quiero ver que estoy aquí con, con el wifi y eso. Hubo una actualización. Hace hoy es 10. El 8 me apareció que se había actualizado algo. No sé qué se actualizó. Vamos a ver. Aquí. Eh. Bueno, cuando encendemos el, el mando y está conectado al teléfono Lo que sucede es que empieza el mando La a cargar Por eso cuando se está grabando hay que... Eh, voy a estar en una videoconferencia de Cuando se está grabando hay que poner el modo avión también Porque si no te te dan... Entonces vamos a, a lo que estábamos A ver No quiero ponerlo en modo avión un Porque estoy viendo si hay actualizaciones ¿Y ahora qué pasa que no se conecta? Veo. Bueno, me está dando ahí unos datos Vamos a ver eh, No sé si también hay alguna actualización del teléfono Que está dando problemas Les voy a grabar la pantalla Por si saliera algo Que les puede servir como información eh, Bueno ya lo ven, lo analizaremos después todos y a ver qué pasa. Se me pone verde la pantalla. Bueno, el otro, el último día que volé, loquísimo. Que pasa mucho en esta zona, pero estaba con antena Yagi y a nada, a 50 metros de distancia entre ángulo de altitud y distancia y me daba fallo de señal. No seas malo, papá. Estamos hablando de drones de 500 euros. Estoy harto de escribirle a DJI que se dejen de sacar drones en CE. Basta de sacar drones en sistema en modo CE. Basta, basta. Vuela lo mismo un Magic Mini que un CSJ. ¿Cómo puede ser? Pero me toman el pelo al final. Es que no hay forma. Están fallando, ahí están fallando muchísimo. Bueno, aquí grabando imagen, vamos a ver. Tengo todo conectado, me está avisando, obviamente, que no hay GPS. Vamos a ponerle... Para ver un poco qué pueda haber... 60 el coche ¿vale? no viene limitado porque lo van a vender en España y la velocidad máxima es de 120 así que no me limiten los drones porque cada uno sabe lo que hace ¿vale? mira lo que es este dron. ¿qué va a hacer? ¿va a matar a alguien? no seas mal déjense de joder, loco. me vuela lo mismo un dron de 500 euros ¡Osvaldo! Me, me vuela lo mismo un dron de 500 euros que un dron de 100 ¿A vos te parece normal? ¿Te parece normal esto? Pero a ver, esta gente del marketing, ¿en qué está pensando? ¿No? ¿Qué digo? Ya, es lo que yo digo, es absurdo ¿Cuántos años vengo peleando? Suspendido de Aliexpress de por vida Y esto es en cualquier momento, ¿sabes qué, no? Basta, basta Basta de estupideces Vayan a buscar delincuentes, hermano Siempre jodiendo A los hobby, joder eh, Quiero ir con el detector de metales Un drama Quiero ir a pescar Que yo no como pescado O sea, sería para ir a, a estar ahí cinco minutos En todos los países del mundo he ido a pescar Ningún problema Acá en España no Hay que ir a sacar una licencia No te jodes ¿Querés ir a andar en motocross? Toda la montaña desértica Parque natural, parque natural No hay ni grillos ahí Osvaldo, ni grillos, parque natural. Bajo la moto, boom, ¡eh, hey, que la moto! No joder, hermano, Déjame de joder un poquito. Vayan a buscar traficantes, todos los políticos ladrones del PP, la corona, vamos. La, hija, la, ¿La mujer de Bárcenas es culpable? Escuchate esto, Osvaldo. ¿La mujer de Bárcenas es culpable porque sabía que el marido metía la mano en la lata? Pero la de un dangarín no. Ah, ¿la hija del antiguo rey? No, esa no sabía nada. ¿Qué Bueno, como he dicho en interior, eh, voy a probar a ver qué está pasando con la pantalla verde aquí, a ver qué pasa, y la distancia. Hoy, no, bueno, ahora no voy a poner antena Yagi, voy a volar en 2.4. Yo suelo volar en 5.8 y con las antenas, pero como me está yendo también para el orto, al final no me da igual. Voy a probar en, en 2.4 y, y a ver qué pasa con la pantalla verde, lo que les comentaba en el, en el inicio del video. Porque es brutal. Y otra cosa que les voy a mostrar es esto que pasa. Si ponen el dron así, está sostenido en muy poca superficie. Y si hay algún desnivel, se les va y está encendido y se golpea. Entonces mejor que esté con la panza puesta en el maletín. Que también hay, no hay adherencia, pero tiene más, más superficie de apoyo. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Ver, siempre pasa algo algo nuevo con DJI. Alguna señal, algún aviso, alguna cosa. Así que bueno, esperemos que no. Igualmente, a ver, ahí. Espero que se vea que esté grabando derecho porque como no estoy con esto ahí. Ahí va. Vamos a ver qué pasa. Ya les dije que se me puso la pantalla verde dos veces. No pude saber por qué. Voy a poner el teléfono en modo avión y ahora no voy a grabar la pantalla porque aún no es necesario. Si llegara a tener que grabar la pantalla, lo voy a dejar puesto acá. El grabador ahí y lista. John Connors, Tu Drone. Bueno, como dije en la especie de introducción, me fui a volar. Eh, tenía el problemita ese de, de que se me ponía la pantalla del móvil verde, todo lo que mencioné, la señal. Bueno, el primer video lo hice sin pantalla verde porque no pasó nada. Y... Eh, sin antena Shaggy o cerca sea, 2.4 perfecto x cantidad de metros mi observador me dice está súper quieto le saco unas fotos inclusive eh, a no sé 700 metros 600 y algo perfecto no pasó nada bueno hago el tema ese veo video foto todo vuelvo Voy a hacer el tutorial de las diferentes formas de pérdida de señal. ¡Pum! En una que apago y enciendo, pantalla verde. Digo, ¡la puta! ¡Pum! Problema de señal. ¿Pero qué pasa de J.I.? Señal, señal, señal. Vienen tan limitados los drones a Europa que no sirven para una puta mierda. ¿Vale? Estoy harto de esto. Es el último de J.I. creo que tendré. Donde no logremos entre todos... Y con las cartas que enviamos, como cuando pedíamos la DJI GO 4, eh, la DJI GO en general, que se pasara en castellano y nos tiramos años escribiendo a DJI, yo llevo años escribiendo que la corten con el tema del CE en el dron que envían a Europa. Basta, no tiene nada que ver. Las motos no vienen limitadas de velocidad, la, los coches no vienen limitados de velocidad, no es necesario. No es necesario y nos tienen hartos. ¿Por qué? Porque dentro de la norma legal ni siquiera la alcanza. No alcanzo los 120 metros de altitud, no alcanzo los 500 metros de distancia, tengo problemas de corte, me quedo sin dron. ¿Qué negocio es que haya una ley para que si a 20 metros se te cae el dron en la cabeza de uno porque no lo puedes controlar porque la señal es una mierda? Es que es tan estúpido, tan estúpido, no lo puedo entender. Así que, a ver qué pasa, lo van a ver en el video. corte de señal, me dice, señal no sé qué, mueva las antenas, muevo las antenas, nada, pongo la Yagi, nada, cambio a 5.8, nada, no hubo forma, inclusive he tomado capturas de cómo estaba la señal, vamos, más allá de lo que es mando, drone, ¿vale? que nos vienen limitados en modo CE, el tema de la señal, que no sé qué pasa, que en un momento va perfecto y en otro no va ni para atrás o hay alguien que me está jodiendo con un aparatito ¿vale? metándome la señal o no sé qué pasa aeropuertos el aeródromo a 10 kilómetros el aeropuerto a 20 antenas es que no hay me decís los cables del tren yo qué sé, Causa Spark metió a 3.000 metros de altura el Spark, está al lado de una vía de tren nadie tiene problema yo no sé si cuando me abducieron me metieron el adamantium o algo de eso, me jode la señal del dron. Yo no puedo en mi zona volar estos drones de J.I. ¿Vale? Vuelo un dron cachila de 100 euros y lo tiro a donde quiero sin ningún problema. Estos drones que se supone que son la tecnología, no hay forma de que lo pueda volar. Siempre, siempre no. <coughs> Muchas veces tengo cosas que hacer, ¿vale? O tengo una idea de vuelo y me tengo que volver. Me pasó dos veces, unos días anteriores, que les voy a mostrar allí lo que, lo que sucedió. Y me pasó hoy que me quedé sin señal, no había forma de, de poder volarlo. Así que no sé, a ver a quién le pasa. Aquí tengo gente en la zona que, que tiene Mavic Mini, obviamente, que tienen el Air 2. Que tienen Spark y otros drones de otras marcas también, como no, Fimi está lleno, Autel está lleno, bueno, lleno, lleno no, Asban está, ahí bastantes, me acuerdo la época del Taiphone, había Taiphone por todos lados, tenían problemas de señal también, o sea, ¿no? si tenés un dron que no está del 100%, no me lo saques al mercado, papi, no me lo saques al mercado, por favor, porque así vamos, no, no se puede. Y bueno, voy a ver las imágenes también, a ver qué, qué tomó, después hice un cambio, saqué el automático de la cámara y lo puse en manual, para que fuera un poco mejor. Y, y la verdad que bueno, eh, desistí, volé dos baterías, la tercera me vine porque me pudrió, el tema de la señal hoy fue increíble. Mueva las antenas, señal débil, mueva las antenas, señal débil, entro a los parámetros de, de canales todo petado de, de, de interferencia. Estoy campo de golf, parque, descampado de un kilómetro, ningún edificio o edificios en construcción a lo lejos, ya leé, todo ya leé acá. O sea, ¿qué pasa? Me voy hacia la contra de, de las vías del tren, que yo sé que pueden tener un magnetismo, que pueden tener algún tema de electricidad que haga... Pero he volado muchas veces en ese sitio, es donde hago todas las pruebas. Y es un día así, un día no, un día así, un día no, un día así, un día no. Probé, hoy no había viento, el, el tema de tormentas solares y, y magnetismo, etcétera, estaba en uno. O sea, nada que sea externo a lo que es el equipo de JI y el teléfono Xiaomi, que yo creo que es un tema del teléfono que se me está poniendo la pantalla verde, ¿vale? No creo que sea un tema del dron, lo de la pantalla verde. Casi me parece que es del teléfono, espero que alguien me escriba por favor y explique algo y digan cuál es su situación. A ver si podemos aclarar todo este tema. ¿Qué les pasa con los Mavic Mini? Que me lo expliquen. Sé que se han perdido un montón, ¿vale? Hay cantidad de gente que ha perdido el Mavic Mini. He visto videos donde los pierden mismo que se les van. Al final lo encuentran, no sé cuánto, pero se han perdido muchos Mavic Mini. Yo no conozco en persona ninguno, es por lo que he visto y escuchado y en los foros y eso, que dicen perdí mi dron perdí mi dron perdí mi dron y perdí, cuando digo perdí, no es que lo perdieron y lo encontraron lo perdieron y hay gente que nunca más lo vio inclusive he estado chequeando páginas de venta de segunda mano y venden mandos porque han perdido los drones o sea que, vamos bueno, no sé qué es lo que pasa espero que me digan algo, que alguno que tenga una, una historia de estas lo pueda comunicar como en la parte de Phantom que tengo en mi canal que la gente escribió lo que pasaba con el FCC, etc. En la parte de Spark, ¿vale? En la parte de Mini, en la parte de los Parrot, que tenemos problemas de señal con los Parrot también. Y bueno, es que es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que comprar? A mí espero que alguien me diga, mira, tengo el auto, el Evo 2, nunca se me cortó la señal. Lo tiro a 10 kilómetros sin ningún corte. Entonces uno sabe qué es lo que tiene que adquirir. ¿Vale? Pero así no. Porque es un dinero. Yo no sé si en China 500 euros no son nada. Aquí es un disparate. Hay gente que trabaja un mes entero para ganar 500 euros. Las subvenciones en España son de 430 euros. O sea que un, don, un dron de 500 euros es un sueldo. Y es un dineral para muchísima gente. Hay gente que está muy cómoda, ¿vale? Empleados públicos en este país están de fiesta. Son los que no tienen ningún problema. Y, y bueno, entonces pueden adquirir drones Y dicen, este no me funcionó, me compro el otro Pero la gente normal no se puede estar gastando un dineral para disfrutar Que es a lo que vamos Vos tenés un... un ponés la tarasca para disfrutarlo Y no podés y tenés mil problemas O sea, basta Basta Estoy cansado de escribir a DJI Cansado No sé qué es lo que, lo que puede solucionar Yo lo tengo clarísimo Basta de CE Basta de limitar los drones, no es necesario. Todas las demás marcas, muchas de las otras marcas, no vienen con ese tema. Así que dejo ahí, no metas la excusa que Europa te exige que. No, mentira. Y si no, deja como el Spark que lo metíamos en el Asisten 2. Que lo pasamos a FCC con una aplicación Y cada uno que haga su vida Como todo Como el que se sube a la moto y va a 180 km por hora Pagará la multa o se matará Problema de él No me digas de fábrica que tengo que comer sin azúcar Que no tengo que comer harina que No, no me lo digas de fábrica déjame en paz que yo elija Porque al final Soy la marioneta GoPro de Ten Video Vale eh, Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando Desconectamos el mando, ¿vale? Voy a desconectar el mando, ahora está en RPO, vamos a ver el return to home. Eh... Cámara info, ahí. Seguridad, vamos a ponerle porque está aquí al lado. Ahí, a 19 metros, ¿no? Vale. Al no poder colgarte este mando es un incordio. No sé cómo hacen un mando que no hay que Lo Bueno, estamos con el dron aquí. Lo que vamos a hacer es un return pujón. Eh, voy a apagar el mando. Apago el mando. Control remoto no conectado al dispositivo. A ver qué hace el dron. Va a subir a 19 metros. O va a descender. Desciende. Vale. Ha descendido porque iba a bajar en el punto donde estaba. Ahora voy a encender el mando. Vale. Enciendo el mando. Se vuelve a, a conectar todo. Ahí se me puso verde. Algo está pasando. Mirá, se volvió a poner verde la pantalla. Esto me pasó el otro día. Ya creo que es mi teléfono, no es el dron, ¿saben? Se me está poniendo verde la pantalla cuando grabo. Cuando grabo la, la pantalla se me pone verde. Vamos a, a dejarlo así, no pasa nada. Pero vamos a cambiar los parámetros. A ver. Vamos a poner... Que cuando se desconecte se quede en vuelo estacionario. Confirmo. Take off. Armo motores. Vamos a chequear el mapa, como dice ella. Vamos a chequear el mapita. Información. Actualizar el punto de origen. Ok, perfecto. Ahí. Saben que no, Vale. Y ahora nuevamente. Vale, está todo así. Nuevamente. Apago y mando. Ahora se tiene que quedar donde está. Lo puse en vuelo estacionario. A ver qué hace. Está parpadeando. Y ahí se queda, se quedó ahí. Y ahí se va a quedar hasta que esté sin batería o con poca batería y descienda. O sea que esas son las cosas que hace este dron fantástico, ¿vale? Ya que estamos, voy a cambiar de batería. Vamos a hacer otro vuelo con antena Yagi. ¿vale? Bueno, voy a apagar esto.